La Escuela Regenera es un espacio de experimentación e intercambio para el aprendizaje y la transformación de las personas. Creemos que si las personas cambian pueden contribuir al cambio de su entorno y del mundo que les rodea. Queremos una educación que responsabilice a las personas de las consecuencias de su estilo de vida. Queremos una escuela que atienda todas las dimensiones del ser humano a través de una formación sistémica e integradora. En la Escuela Regenera facilitaremos el que cada persona conecte con su talento, desarrolle su objetivo personal apoyado por los facilitadores, por el grupo y por su propia experiencia. Fomentaremos los proyectos colaborativos de los estudiantes y con otras instituciones y escuelas que compartan nuestros principios. En nuestra cuarta vida solo tenemos tiempo de ser aprendices. Aquí lo haremos disfrutando y compartiendo.